en el miro acá pego del huaco per c'ho miro Vamos con el aparatito. Vamos. Para los del grupo de locos por la pesca que decían que esto no se arriba, sirve enredar todo, ahí lo tienen muchachos. Vamos a para el cambio de no, no, no. televisión. Muestra, muestra. Bien, yeah, <laughs> yeah, el viejo, eh. Lo El filo. Monedas viejo, eso es bueno, eso es bueno. Bien, estamos firmando, estamos firmando, eh? bien Arielito viejo, vamos Arielito viejo todavía, ahora ver nene acá creo que nos hemos agarrado con la caña tuya, bien Arielito. Están los grandes, eh? sí. el pico, acá viene otro, un infierno hay otro, es que fallido, pescado jordó aquí Laguna, el hino grande. no nos podemos ni desganchar ¿sí? tremendo otro más vamos y nojo grande miren qué pesca de qué boya? las oyen diabla? ahí tienen el sello de quien las hace amargo pero hay unos pescados. Oh, vamos miren miren después dicen que no hay pescado ¡Oh, oh, mira qué pez! otro! ¡Ah, ya lo que es. Esto es una fiesta del peje rey. Señor. Ahí está, miren. Es el pescado que sale acá del mío grande, de la mano de Arielito y las boyas, bueno, ni hablan de quién son, hablan, ¿no? <ríe> Toma, <ríe> saca la vaina de la regga. <risa> Miren qué pescado, señor. <risa> Mejor del mejor, la creme de la creme. No, <ríe> <en> <ríe> Vamos a ver qué viene. Epa, epa, epa. Epa, doble este, doble este, doble oh, Sí, mira cómo se hunde el y Tiene que venir uno, lo van tratando. Oh, oh, oh, oh. Aparecido un doble, doble. Doble de casa Muñoz, donde un peso vale dos. Vamos, ahí los tiene Doblete. Ya los vimos. Arriba, gatito. Oh. Bien, mene, bien, bien, miren. Señores, lo que es esto. Miren, salió el de kilo. Ahí está, miren. Miren con qué bollita. Ahí está el pescador, todo, mira. Mira. Ba. Bien, bien. Mira, doblete. Doblete para el viejo. Vamos. Mira, vale la pena el 2010. Vamos. Doblete, uh, doblete, doblete, ahí están, miren muchachos, la misma línea, un hermoso doblete en el hinojo grande, a sacarlos ahora. Vamos Ariel, apúntelo para acá, vamos de ese hueco, ahí está, vamos, ahí está, toma. Vamos. Ah, esto es un choreo ya gente. Este es un chorio de pescado que estamos haciendo. Mira, cuatro pescados en un tiro. No, nah, no se puede creer. Una cosa es loco esto. Menos mal que están las grabaciones, si no, no nos van a creer. No. Bueno, y ya vamos dando por finalizada la jornada de pesca. Acá en el grande. Creo que ha sido un día muy fructífero varios hay varios acá hay más por acá y hay más por acá que quita ¿Ah? ya. ya tenemos que bajarnos nosotros ya que tenemos al macho del jorno esa es la pieza macho y bueno, podemos ir sacando la foto ya Ariel Que da una hermosa foto. Sí, a ver, todos estos cuadros. Vamos con la, la cara satisfacción del aliento. Ahí tienes la cara del aliento. Para leyenda. ustedes.